¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal de español Magical Spanish. Hoy te traigo el verbo besar y lo vamos a estar conjugando en 16 tiempos verbales diferentes. Empecemos. Vamos a iniciar con los tiempos del modo indicativo. Para el presente simple, en inglés sería I kiss. Vamos a decir en español, yo beso, tú besas, él, ella, usted besa, nosotros, nosotras besamos, vosotros, vosotras besáis, ellos, ellas, ustedes besan. Recuerden las terminaciones en el tiempo presente para cada pronombre personal que está en color rojo con amarillo. Seguimos con el pasado simple, I kissed. Vamos a decir en español, yo besé, tú besaste él, ella, usted besó, nosotros, nosotras besamos, vosotros, vosotras besasteis, ellos, ellas, ustedes besaron. También analicemos y tengamos en cuenta las diferentes terminaciones para cada pronombre personal que está en color amarillo y rojo. Seguimos con el imperfecto. I used to kiss. Vamos a decir yo besaba, tú besabas, él, ella, usted besaba. Nosotros, nosotras besábamos, vosotros, vosotras besabais, ellos, ellas, ustedes besaban. Bien, ahora yo tengo el condicional que en inglés sería I would kiss. En español yo besaría, tú besarías, él, ella, usted besaría, nosotros, nosotras besaríamos, vosotros, vosotras besaríais, ellos, ellas, ustedes besarían. Y terminamos con el futuro simple, I will kiss. Vamos a decir en español, yo besaré, tú besarás, él, ella, usted besará, nosotros, nosotras besaremos, vosotros, vosotras besaréis, ellos, ellas, ustedes besarán. A continuación vamos a analizar los tiempos progresivos o continuos. Para el presente progresivo, I am kissing, en español vamos a decir, yo estoy besando, tú estás besando, él, ella, usted está besando, nosotros, nosotras estamos besando, vosotros, vosotras estáis besando, ellos, ellas, ustedes están besando. Seguimos con el pasado progresivo, I was kissing, yo estuve besando, tú estuviste besando, él, ella, usted estuvo besando, nosotros, nosotras estuvimos besando, vosotros, vosotras estuvisteis besando, ellos, ellas, ustedes estuvieron besando. Continuamos con el imperfecto progresivo, I was kissing, yo estaba besando, tú estabas besando, él, ella, usted estaba besando, nosotros, nosotras estábamos besando, vosotros, vosotras estabais besando, ellos, ellas, ustedes estaban besando. A continuación tenemos el condicional progresivo. I would be kissing. Vamos a decir en español yo estaría besando, tú estarías besando. Él, ella, usted estaría besando Nosotros, nosotras estaríamos besando Vosotros, vosotras estaríais besando Ellos, ellas, ustedes estarían besando Ahora vamos con el futuro progresivo I will be kissing Yo estaré besando Tú estarás besando Él, ella, usted estará besando nosotros, nosotras estaremos besando Vosotros, vosotras estaréis besando Ellos, ellas, ustedes estarán besando Ahora vamos a estudiar el futuro con ir a Yo voy a besar Tú vas a besar Él, ella, usted va a besar nosotros, nosotras vamos a besar, vosotros, vosotras vais a besar, ellos, ellas, ustedes van a besar. Continuamos con los tiempos compuestos del modo indicativo. Vamos a empezar con el presente perfecto. I have kissed. Yo he besado. Tú has besado. Él, ella, usted ha besado nosotros, nosotras hemos besado, vosotros, vosotras habéis besado, ellos, ellas, ustedes han besado. Continuamos con un pasado perfecto que es un verbo realmente de muy poco uso. Algunas personas consideran que ya no se utiliza o que tiene un nivel bastante eh, académico, bastante complejo. Vamos a decir yo hube besado, tú hubiste besado, él, ella, usted hubo besado, nosotros, nosotras hubimos besado, vosotros, vosotras hubisteis besado, ellos, ellas, ustedes hubieron besado. Bien, seguimos con el pluscuamperfecto. I had kissed, yo había besado, tú habías besado él, ella, usted había besado, nosotros, nosotras habíamos besado, vosotros, vosotras habíais besado, ellos, ellas, ustedes habían besado, seguimos con el pasado condicional I would have kissed, yo habría besado, tú habrías besado, él, ella, usted habría besado, nosotros, nosotras habríamos besado. Vosotros, vosotras habríais besado. Ellos, ellas, ustedes habrían besado. Ahora tenemos el past future. Sería I will have kissed. Yo habré besado. Tú habrás besado. Él, ella, usted habrá besado. Nosotros, nosotras habremos besado. Vosotros, vosotras habréis besado, ellos, ellas, ustedes habrán besado. Muy bien, ahora quiero que hablemos acerca de los imperativos. Los imperativos vamos a decir en el afirmativo para tú sería besa, para usted bese, para nosotros besemos, para vosotros besad para ustedes besen y ahora veamos la forma negativa que algunos van a cambiar sería afirmativo besa negativo no beses usted bese no bese nosotros besemos no besemos vosotros besad no beséis para ustedes besen no besen. Esto ha sido todo amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Dale like o me gusta. Comenta y comparte con otras personas este video. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre, Raúl Joven León. Mi correo electrónico, rjoven66 arroba gmail.com. Yo espero verte en un próximo video. Hasta la vista, amigos. Besar.